Uno de los mazos más radioactivos en Marvel Snap está ayudando a subir de rangos a los jugadores y hoy se los voy a mostrar. Muchachos, hoy les voy a presentar el mazo radioactivo en su versión definitiva. Asmat está aquí. Como pueden ver aquí, este mazo está compuesto en su mayoría por cartas de serie 3. Y hay una carta de serie 4 que es el que hace funcionar este mazo. Como ustedes saben, Asmat no va a poder funcionar si es que no tienes la carta de Luke Cage. Luke Cage parece ser una carta muy inofensiva, pero la verdad que cuando funciona con Asmat e incluso por ahí en combos con Wong y Odin, hace que pueda llegar a ser muy buena y pueda llegar a sorprender totalmente al rival dándote una gran victoria este mazo que ustedes están viendo aquí va mucho más allá de solo reducir el poder del enemigo al final del turno sino la de también de poder arruinar otro tipo de estrategias una de estas estrategias es ir rellenando de cartas inútiles el lado del adversario como por ejemplo este combo que hay en turnos tempranos con the hood y viper o también cuando en un turno 3 puedes tirar a Debris y le puedes poner dos roquitas en el lado del enemigo haciendo que de repente se le dificulte el poder ubicar alguna carta valiosa ahí. Y con esto entorpezcas algunos combos de repente que se dan con Won o de repente tal vez estás entorpeciendo bosteos con Ángela también en esa ubicación. Y la otra estrategia sería la de obstaculizar robo de cartas del rival a través de Black Widow. Y no solamente eso, sino que el rival para seguir robando cartas va a tener que lanzar la carta que le has puesto con Black Widow. Esta es una carta que va a seguir sumando para que asmat en su momento de que le toque trabajar, pues también pueda disminuirle de poder. Lo fundamental para que este combo del mazo sea efectivo es que el enemigo trate de tener la mayor cantidad de cartas posible en, el, en su lado de las ubicaciones. Y que tú tengas la menor cantidad posible de cartas en tu ubicación para que así el efecto de la reducción de poder sea más devastador para el oponente. Y sea más beneficioso beneficioso para ti. Aquí también vas a tener un par de cartas que van a tener poder alto en este caso estamos hablando de Tifoid Mary que es una carta muy buena que tiene un gran poder con un coste bastante bajo pero tiene una penalidad pero esta penalidad se, se bloquea gracias al efecto de Luke Cage al igual que Lizard también, Lizard también no le va a pasar nada, así hayan cuatro cartas en el lado de la ubicación enemiga porque Luke Cage evita también que pierda poder Lizard, entonces es como si su efecto de Lizard estuviese bloqueado y bueno hablando de poder alto también lo tenemos a Odin, que Odin también es un empuje de repente para que Asmat vuelva a hacer su efecto. E imagínate si tuviese a Wong, ¿no? previamente un Wong puesto en esa ubicación, luego va Asmat por ejemplo y luego en el turno 6 puedes poner a Odin y pues vuelves a repetir nuevamente eso, o, vuelves, o vuelves a activar de forma duplicada encima el efecto de Asmat. Los mazos con los que creo que Asmat puede tener problemas sería con mazos de destrucción Porque acuérdense que tú al ponerle eh, algunas cartitas inútiles al lado de la ubicación las puede destruir con Carnage Así que le estás dando más comidita ahí al Carnage O también mazos que tengan a Patriot Porque Patriot también en el caso de las rocas con debris les favorece para poder bostear dichas rocas Así que prácticamente le estás haciendo un favor ahí al ponerle más eh, roquitas en el lado de Patriot pero estos mazos no es que se vean muy recurrentes En el meta, en realidad ahorita se está viendo De todo, entonces las probabilidades de que te toque Muy seguido mazos de destrucción Y mazos con Patriot, no es que sean Tampoco muy altas, entonces por esta Razón es que este mazo puede brillar un poquito Más y puede llegar a sacarte varios Cubitos porque generalmente incluso Hasta te juegan al final porque no saben Muchas veces el combo de Asmat todavía Pero tanto el mazo como destrucción Como el mazo de Patriot no son mazos Que se están viendo muy frecuentes en el meta Así que digamos que las chances de que te encuentres con un de ellos son bastante bajas. Entonces acá es donde el mazo, este mazo radiactivo de Asmat brilla bastante sobre todo porque incluso el oponente no está preparado muchas veces o no conoce mucho también del despliegue de este mazo. Es un mazo realmente bastante bueno y que incluso muchos oponentes hasta subestiman el poder final o el efecto final que puede llegar a desplegar este mazo en el turno 6. Justamente piensan de que bueno me va, me va a reducir en menos uno así que igual estoy ganando tengo mucho poder pero de pronto cuando ves Asmat te reduce hasta dos veces a veces con Gracias a Wong o gracias a Odin Y lo que pasa ahí es que pues puede llegar a ser un gran efecto Sobre todo porque Luke Cage evita que a ti te reduzcan el poder Eso lo van a ver ahora en algunas partidas que les voy a enseñar Justamente gracias a Joto Porque Joto este, es un amigo acá eh, que está siempre en los streams Y que él pudo, pudo por fin armar este masito Le tocaron justo las cartas y dije Bueno vamos a darle y vamos a ver qué tal se juega con este mazo Vamos a ver qué tanto potencial tiene Y efectivamente es un mazo muy lindo es un mazo muy entretenido de jugar pero a la vez también muy competitivo Claro que este mazo necesita algunas cartas muy en específico no Como por ejemplo Luke Cage que no es una carta sencilla de conseguir Pero por ahí he visto que hay mucha gente que también lo tiene Luke Cage Pero también hay otras cartas que son claves acá para jugarlas como Viper, como Black Widow, como The Hood Porque gracias a esas cartas como The Hood por ejemplo te da ese diablito de 1-6 Que te puede ayudar a tener más poder no casi al final del, del turno si quieres para algún combo tal y además también te ayuda a mandar de huda al otro lado de la ubicación del oponente haciendo que tenga un menos 2 entonces Viper acá es una carta muy esencial para ese tipo de combos al igual que Debris también para ir molestando y ponerle más cartas, más, eh, más bichos digamos en el, en el lado de la ubicación del oponente y así tener un efecto más eficiente al momento que lances Asmat con el tema de la reducción de poder en el lado enemigo y aquí para que Asmat funcione bien en la mayoría de las veces vas a necesitar de la presencia de Luke Cage, como ves acá tu mazo no tiene mucho poder, más que todo en el caso de Tifoid, Mary y, y Odin por ahí Que van a poner algo de poder Pero tú más estás confiando en las otras estrategias Como es rellenarle de espacios Inútiles en las ubicaciones del enemigo El poder entorpecer los robos También, ¿no? Y para eso Puedes ponerle más cartas, tratar de añadir Más cartas posibles, que el enemigo también juegue Más cartas de repente al inicio de turno Pero que en turno 5, turno 6 De repente ya tiene ubicaciones llenas y ya no tiene más que jugar Y ahí es donde tú con Asmat Vas a atacar con todo, reduciendo el poder Generalmente esa va a ser la estrategia de Asmat Mat, pero ahora en los juegos que les voy a enseñar, gracias como les digo a, a Joto ahí que ha hecho un gran trabajo armando este mazo, y ahí se los voy a enseñar para que puedan ver todas las jugadas. Y pues ahí vamos a disfrutarlo. Y eso es lo bonito, de ver una cosa muy, muy distinta a lo que solemos ver, ¿no? Tengo turno 3, turno 1, turno 2, turno 3. Ya, ok, ta, tira, mira, es más, tienes ahí un turno bonito, tienes, tienes no, escalera, tengo escalera 3 4. Correcto, tienes ahí Viper, le tiras Viper, Mándaselo al otro lado una vez. Eh, tienes para jugar Debris, Iron Demon. O sea, tienes para jugar debri en turno 3, Iron y Demon si quieres en turno 4. O sea, está, está, está increíble ahorita eso. Puedes jugar Debris al medio si quieres. O se lo juegas a la, a no, la aquí, izquierda aquí. para ponerle una roca bueno, ahí, a ¿no? A la... Exacto, ¿no? Yeah. Eso mismo. Ay, uy, cuidado que tiene Killmonger, eh. Ojo que tiene Killmonger. ¿Qué? Ah. Sí. Entonces tiene que las limón, piedras eh. no me sirven. Claro. Ojalá lo tire ahorita. Creo que, ah no, el otro, Yo le doy de veras primero. Máximus, te va a sacar más cartas, ¿ya? Mm, acá, bueno, acá igual no te conviene bost bostear nada. Eh. Oye, oh, espérate y esto que esto Tifo Mary la puedes poner eh, al medio también, ¿eh? Tifo y Medi tiene continuo, ¿no? Sí. Ya esa es una, esa es una. Sí, puedes ganar poder ahí bastante. eh Tienes todavía el demon ahí para jugarlo. Pongo que iba a jugar Killmonger, me imagino. Mira, tienes ahí para jugar Luke Cage, eh, tienes a ver, para jugar Lu Esto, esto y esto sería el final, ¿verdad? Claro, claro, claro. Juegate demon también ahí, claro. Demon lo puedes jugar. No, ahí al medio, claro. Al medio nomás no te queda otra. Porque si no te... Oh, claro, al final puedes... Es que qué pasa. Mira, espérate. Pon, pon al revés, pon este primero eh, Demon y después Won por si te sale Mystic. No, o sea, pon está bien, o sea, primero juega Demon al medio. Ya, juega Won. Ya, porque si en caso te sale Mystic, puedes copiar a Wom pues serían 3, ah, pero no me alcanza el maná, pues igual. Ve la energía. No te alcanza la energía. 5, 6, 7, son 7. Ah, tienes razón. Igual vamos bien, creo, eh. De todas maneras, está bien para lanzar a Smat eh, Cage y lanzar Lizard. Mira, te salió Misty, pero sí, pues no te va a alcanzar. Ya. Yeah. Haz. As... Claro. Eh... Cage ahí y Lizard. Ok. Más que bien ahí creo, ¿no? Él va a tirar Killmonger al final, ¿eh? Pero creo que con todo lo que le estás haciendo ahí... Le puedes llegar a ganar El problema es que tienes muy poquito poder Estoy viendo que Sí, muy poquito poder aquí Sí Tendrías que poner Es que no puedes poner Cage al, al... No, puedo decir, no No, no. Puedo. no puedes No puedes No puedes Está complicado ahí ¿Vas a tener que poner nomás al medio eh, Al medio nomás el Lizard? ¿O qué cosa? ¿Qué otra cosa? No puedes Ahí el las más lo dejas Lizard izquierda No puede poner Lizard izquierda eh, no me no, si, sí, tienes que ponerlo en medio de fuerza Nada más, que otra carta puedes usar ahorita Es que no tienes más cartas que usar, solamente tienes esas tres Nada más para jugar las perfectas ahorita Ojo que a Asma le van a poner Un puntito más de poder, eh ahorita lo que vas a hacer es eh, Igual, igual tienes chance A ver, de todas maneras okay, Ay, perfecto sí, Bueno, me regaló, me regaló la izquierda Sí, sí, sí, te regaló la izquierda Se muere el demonio, pero bueno, no importa Ya Ahí está, tú empataste Y mira, eh, a ver, a ver, a ver ¡Let's go, baby! <risa> Salió el poder de Luke Cage, viejo. Luke... Ese es el Luke Cage ecuatoriano, eh. Cuatro años al tacho basura. Pero, ¿qué falló en esa relación, viejo? No, este. discrepancias nomás. Mm. Este perro le vas a ti, ¿Qué hijo de su pinche madre. ¿Cuántos man? años duró la relación? Cuatro años. Cuatro años de relación, viejo, eh? Bastante tiempo. ¿Ustedes ya estaban pensando, habían hablado del hecho de tener hijos, casarse, mudarse, algo así? ¿O nada de eso todavía? No hay esa conversación. Sí, sí. Aquí está le gano. Esta le gano, 100%. Claro, tienes ahí los dinos, viejo. Me snapió. Aquí ya tiene. Ah, no, pero es que tiene. Chuta, es que este tiene Killmonger, porque es destrucción. Ah, sí. Puede ser, sí, ya te lanzó un ya, parte, me... ya, ya. pero siempre y cuando no lo robe, pues. Ok. Oye, pero esa chica, que, ¿cómo la conociste a tu, a, a la, a la, a la, a tu expareja y ¿La conociste en el gimnasio? Ella te conoció cuando estaba flaco, ¿verdad? Ajá, ella, ella me conoció cuando ella era delgada. Mm. Y no duro como dices, pero ahora tú estás así como que queriendo, te sientes eh, así solo, a veces sientes soledad en ti ¿Quieres una persona con la cual compartir tu vida o no es necesario para ti ahorita? No, no es necesario, o sea, pero sí hay veces como que uno se siente solito, como guacharito. Mm. Pero ya uno ya se va acostumbrando Claro, claro, claro No, claro, ese, ese, eso es relativo al final, ¿no? Hay personas que están más contentas así que después ven otras parejas que están peleando, están así bon, teniendo momentos tóxicos. Y tú estás solo y estás más contento así, bon, como que con un problema encima. En el, no todas las parejas son así, pero hay parejas que también no se sé llevan bien. Y cuando tú ves eso, estando de tu soledad, pucha, más bien te alegras de estar solo que de estar acompañado. A ver, ahí te, ves este juego Killmonger acá. Eso estaba esperando para tirar de every. Ya. Igual tienes ahí, lo tienes al cage Te hacen turno 5 lo... Uy, te estás haciendo, ay Está bien, pues con eso le lleno de rocas Al medio Claro, claro, y... tienes un turno 5 bonito en realidad Ajá sí. Y ahora si sí me viene este ¿Cómo que sería? Odín Fuera genial claro. Porque esa la jugada correctamente sí ¿Sí, ¿no? sí, sí, está bueno, está bien jugado, está bien jugado. Ahora imagínate que te vienes Absorbing Man acá podría jugar un Lizard, por ejemplo, con Azor Man, incluso. ¡Hala, qué perro, viejo! Yo te odiaría si me haces esa vaina aún. No, yo te odiaría, viejo, si me haces eso. O no me salió, pero puedo hacer eso. Claro, tienes eso y tienes... Eh... Ah, Misty Mystic. Mystic no sirve de nada igual, ¿no? Sí, sí claro. ¿Eh? Se Oye, te eres bien malvado, ¿eh? Tú eres malvado, viejo, ¿no? Pensé que eras buena persona, tú No comer, Tío, sí, usted siempre come a esta hora, ¿verdad? Sí, sí, muy tarde, ya. Aunque ya me acostumbré, creo Sí, porque la comida es temprano, no a esta hora mm. Uy, ¿el, ¿es el mismo? Mm. ¿Abre pool? Sí es el mismo, tú le viste el nombre. Uh -huh, uh -huh. <risa> ya, pues Lizard y demo, ¿no? Uh -huh. mm. Está bien. Y tifo y tifo de la izquierda después. ¿Quieres dejar espacio? Ya. Con este y lo que salga. Ya. Bueno, puerco. ¿Move? ¿Está bien? Mmm, <risa> ya. El problema es que te puedes estar saliendo roca, Juan. ¿no? Yo necesito dos cartas para. Necesito a Luke Cage y a Asma. O sea, tendría que robar dos veces seguidas. Necesita uno. Uh -huh. Tiempo y media a la izquierda, y estos dos al último, por si acaso, uh -huh, uh -huh, uh -huh. qué perro, sí, ganaré creo que si sí, puedo oye, pero porque no puedo jugar no, no claro. mm... puedo sí, puedes jugar odin pero con qué no no no con qué, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no se no no no Imagínate que te sacas mal a ti. <ríe> no creo, ¿no? Eh, Por dos cubos. Mm. Ta ta ta ta. Ta ta ta. Estamos bien, ¿eh? Los. Ganaste. Listo. No tenía nada. No, nunca le tocó Pedro ni Mystic ni nada. Espero que hayan disfrutado todas las partidas. La verdad ha estado bastante divertido. Incluso por el hecho de que yo no tengo la posibilidad de poder armar todos estos mazos. Hay muchos de los mazos que a mí me faltan todavía poder construir bien. Porque pues como ya saben el nivel de colección no va avanzando de a poco. Si te van saliendo las cartas muchas veces de manera aleatoria. Entonces tengo todavía cartas ahí o tengo mazos pendientes. Como alguna, una o dos cartas todavía que me faltan. Sobre todo cuando son cartas de serie 4. Entonces me demoro más con eso porque aún todavía no me sale ninguna de las buenas. Pero espero espero que en algún momento cuando la tenga pues también les pueda mostrar eso pero por el momento estoy disfrutando bastante en compartir un rato el tiempo en stream con algunas, algunos viewers, algunos este espectadores que están ahí que a veces vienen visitan un ratito y acá en lo que estamos conversando pues vamos viendo cómo se juega bien este masito y vamos viendo qué tanto potencial tiene para poder subir de rangos si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante recuerda que si te ha gustado este video y te ha parecido útil ya sabes que puedes dejar tus comentarios ahí abajo de repente tú también estás utilizando estos mazos de Asmat y y te gustaría tal vez aportar algún tipo de ideas ahí con respecto a lo que se ha hablado, así que totalmente libre de poner tus comentarios ahí. Ahora, tengo canal de Discord también. Recuerda que Discord es un gran canal para todos mantenernos comunicados. El enlace de invitación se encuentra en la descripción de este video. Al igual que todo de lunes a viernes por las noches estoy haciendo transmisiones en mi canal de la plataforma morada y están todos invitados ahí. El enlace también se encuentra en la descripción de este video Cualquier duda o consulta, ya sabes, lo puedes ir ahí Lo puedes hacer ahí en vivo, yo con gusto te voy a leer Y te voy a responder, así que ya sabes Nos vemos allí, un abrazo para ti